Vamos a hacer video reacción. Con música de Sans de Fondo. Dice.. Impostor en Smash. Vamos a ver qué pasa. Video en la descripción. El wahoo yo que. creo que se llama así no conozco Persona 5 o la saga <risa> de. Joker ahorita alguien posto Ay yo pensé que iba a estar en 2 en 3D está <risa> muy tensa en el WTF dicen colores hace que el sonido con la música <risa> Cómo como haces eso no pollo no hay smash no, no. smash bros special bros among us tan buena esa animación Yo creo que tiene más. Si, ¿sí? sí, tiene más animaciones, creo. ¿De este. no, no, no, no, no. Ah, creo que es este, este. sí, sí, este, este que había visto antes no Bien, horas, no, me... se ve bien hasta eso aquí cambia el fotograma se ve bien oh cobra de nintendo no es muy bonito el cobra de nintendo oh se sí me gusta el no, smash si sí, se sí me gusta hasta... Ross Special Ross Super Mario Wario, Ah vaya pueden pedir también qué animación que cosas quieren que reaccione con música de Sans de fondo Anti-Copyright